Hola amigos Nicotecnianos, en la clase de ahora les voy a mostrar bien el uso de las herramientas cómo se usan, cómo funcionan vamos a hacer una especie de visión general como para que sepan qué es lo que disponen y que empiecen a hacer los primeros eh, pinceladas o, o trazados como para divertirse y jugar un poco siempre creo que lo mejor es empezar probando rompiendo, dando la vuelta, desarmando, armando hasta que más o menos uno le toma la mano y después ya sabe Qué tiene para elegir y cómo funcionan más o menos las herramientas no nos vamos a hacer expertos en herramientas sino que vamos a entender más o menos cuál es el uso de cada una son varias así que te pido que te hagas ahí la chocolatada no sé lo que tomes el té lo que sea y te pongas cómodo cómoda ahí, toques ahí pausa en el video, vayas retrocediendo avanzando hasta que más o menos puedas ir siguiéndome a la par lo ideal es que veas cómo lo hago lo hagas vos Continúes con el video y así, así, así, hasta que vayas captando el concepto del uso de la herramienta. Lo que ves ahora es el programa mío que lo tengo abierto por defecto o por default, como quieras decirle. Y yo te mostré en otro video, bueno, a partir de la instalación y demás, cómo hacer para mover las ventanas y todo eso. Vos puedes configurar el espacio de trabajo según tu comodidad. Si te pasa que no encontrás alguna ventana, podés siempre encontrarla desde lo que es el panel de eh, preferencias y paneles, acá están todas las ventanas como te había mostrado antes y si no, mucho más simple cargas acá en espacio de trabajo, el tipo de espacio de trabajo para que esté más cómodo yo tengo acá el que dice default después vas a ir acomodando el tuyo ahí lo cargo y vas a ver que no pasó nada porque ya estaba en ese panel en ese, en ese formato bueno, muy bien lo que vamos a hacer ahora es crear un documento con las propiedades y después ver todas las herramientas, así que Tranqui, calma, tranqui pan, y ahí acomodate. Sí, vamos. Eh, que el tiempo es nuestro. Muy bien. A ver, bueno, eh, primero y principal, vamos a crear un archivo nuevo. Toda esta barra de menús va a ser bastante útil, principalmente lo que es archivo. Vamos a crear un archivo nuevo. Acá está. Y acá le vamos a dar las propiedades del documento. Tenemos varias plantillas o formatos por si quieres trabajar en otro tipo de, de cosas. Para, por ejemplo, para pantallas, para animar. Bueno, acá tiene para cómic, por ejemplo, ¿sí? en, mi, en nuestro caso, en mi caso que va a ser el tuyo también, ¿sí? vamos a trabajar en tamaño de imagen, vamos a darle una medida, es decir, vamos a, a decirle al programa, bueno, con qué formato de hoja vamos a trabajar. Así que vamos a abrir acá y buscamos el que se llama A4 300 ppi, tocamos ahí y listo, se activa. ¿Esto qué significa? Que estamos trabajando en una hoja que tiene eh, este tamaño y este tamaño. Te va a resultar un poco raro porque este tamaño es el tamaño de píxeles. Píxeles es, eh, son los cuadraditos, los puntitos que están en las pantallas. Si acercas la cara cerca de la pantalla en la que estés, vas a ver cuadraditos muy, muy, muy, muy muy chiquititos. Esos cuadraditos son los píxeles. Y es una unidad de medida como centímetros, metros. Un tema aburrido, no importa, ya lo sé. Así que lo más fácil es, eh, es hacer para entender. Esto que dice anchura en píxeles, no sé qué historia, bueno, acá en píxeles cambia... Y pone centímetros. De esa forma es mucho más fácil, es un idioma más humano entender esto. Porque acá vamos a entender que nuestra hoja mide 21 centímetros por 29,7 centímetros. Es la hoja de imprimir que tengas en tu casa o que se imprime en cualquier negocio. La más común de todas. Esto es importante, la resolución, porque es la calidad que va a tener la definición de tu dibujo. Y es importante que quede así. Después, para lo que es pantalla y todo lo demás, ya lo vamos a ver. Por lo pronto, trabajamos así. La hoja acá, le podemos decir que esté o paradita o acostada. Hace como esto quieras vos. Yo la digo así, paradita. Y listo. Vamos a dejar todo como está. Y toco acá, crear. Ahí crea el documento, crea el archivo, crea la hoja y ya está. Lo ideal, te recomiendo siempre que vayas guardando el archivo, el trabajo, porque no sea cosa que se corte la luz, se cuelgue el programa pase alguna cosa rara y te quede sin el avance o tu progreso así que acordate de ir a archivo guardar como acá lo que vas a hacer es guardar el, el dibujo, ¿sí? le pones un nombre por ejemplo clase herramientas por ponerle algo y vamos a guardarlo en el formato de archivo CRA ¿Sí? Archivo CRA es el archivo original de este programa Así que acá vamos a poder todo el tiempo volver Guardar los cambios y continuar con nuestro trabajo siempre Una vez que quieras enviarme tu trabajo O enviarlo a algún lado En vez de guardar como CRA Lo guardas como JPEG Este que está acá Esto lo que hace es guardarte el, el trabajo como una imagen, como una foto común y corriente y está muy bueno porque lo puedes enviar a donde quieras pero el de CRA lo que te permite es constantemente volver al archivo este y trabajarlo todas las veces que quieras ¿sí? así que ahí lo guardo y ya está, quedó guardado ahí guardo el documento, listo, se guardó voy a ir trabajando en, en, en este proyecto y cada avance que hago que me interesa simplemente voy a archivo y guardar Guardar como es solo para el principio Lo importante es al principio hacerlo Y una vez que vas continuando Simplemente acá con guardar Ahí, listo, ya se guardó el progreso Espectacular, bueno vamos a ver Ahora las herramientas, así que pónganse Todo el mundo cómodo, no te digo que con pochoclos No para tanto, sí, pero Sin una buena silla, con un buen almohadón Porque nuestro Nuestro trasero va, va a tener que Vamos a tener que pintar la línea ahí porque Nos va a llevar un rato esto lo importante es que, no, es un chiste, lo importante es que una vez que entendamos esta parte, el resto de dibujos que hagamos en la semana y en el, en el durante el curso va a ser mucho más sencillo de entender, ¿bien? Así que yo sé que las primeras clases son tal vez las más aburridas o las más densas, pero es como la rompiente del mar. Una vez que pasas la primera ola más fuerte de la orilla, ya después adentro del mar, es más tranquilo navegar. Es el desafío más grande, pero vamos. Así que con toda la onda, mira. Muy bien, nuestro espacio de trabajo se divide o podemos dividirlo como en tres zonas. La zona acá del lateral izquierdo, o la zona izquierda donde están todas las herramientas con las que vamos a pintar, trabajar y demás. La zona superior, que son toda esta parte de menús y, y también esto que está acá arriba. ¿sí? Y la zona acá de la derecha que son estos paneles o estas ventanas. Aunque toda la interfase se pueda customizar o configurar para tenerla como nosotros queremos, en principio se divide así el programa Vamos a poner la atención a las herramientas que están acá Y también vamos a poner la atención a algunas ventanas que están acá Así que vamos en primer lugar a configurar el espacio de trabajo Primero lo que voy a hacer es estirar un, esto un poco para acá Estiro esto un poco para acá Para que se vea bien Y listo, vamos a configurar primero lo que es eh, Estas ventanas de acá Bien. Lo que es selector de color sí lo vamos a usar genial lo vamos a dejar ahí acordate tengo cargado el espacio de trabajo este ¿eh? default este tengo yo cargar el mismo este lo vamos a necesitar sí. las capas la vamos a necesitar sí. los pinceles por ahora no los vamos a necesitar así que simplemente tocas la cruz que está acá viene a la derecha ahí y cerramos esa ventana pero fíjate que acá hay un panel lo voy a mostrar con un zoom Acá tenemos una solapa o ventana o pestaña como quiera decirle De Acá hay otra pestaña que si la activo viene para adelante ¿sí? Tengo dos pestañas puestas en este sector Esta pestaña de opciones de herramienta la vamos a necesitar Va a ser muy útil Así que con este iconito que está acá la vamos a sacar de acá adentro truc Ahí está, acá está Y la vamos a colocar en otro lugar Bien, vamos a colocarla Uy, se me puso acá arriba, mira Ahí está Vamos a colocarla uop, por acá abajo ahí está ahora sí tenemos arriba lo que es selector de color en el medio capas y abajo de todo herramienta opciones de la herramienta bien estas cosas van a ser como las más importantes bueno vamos a eh, vamos a ver algunas algunas cosas eh, las capas creo yo que es uno de los recursos más importantes a, a usar y entender no solamente en este programa sino en todos así que mira vamos a prestarle un poco de atención agrando acá un poco y vemos las capas son como las hojas de los libros. Vos imagínate un libro. En un libro tenés la primera hoja, la segunda hoja y así. La hoja más importante es la que está primera de todas o arriba de todas en el libro, la número 1. Acá pasa lo mismo, imagínate. La capa 1 es como si fuera la hoja 1 de un libro. Está encima de todo. Y esta capa va a tapar la, a las que están por debajo. Tenemos además otra que se llama background, que en realidad significa fondo, que es como si fuera la mesa donde te apoyás. ¿Sí? A veces es útil, a veces no es útil. Tiene un candado que esto nos permite decirle que eh, no, no podemos trabajar en ella o si sí podemos trabajar en ella. Por defecto viene así. Vamos a dejarlo así. Acá está la capa. Bien, capa 1 le doy doble clic y voy a escribir acá dibujo. Enter. Simplemente le cambié el nombre a la capa para saber yo que voy a trabajar en esta. Bien. Este iconito que está acá es bastante interesante porque si lo toco, le puedo decir qué tamaño quiero que tenga esta ventana de capas. ¿sí? La puedo hacer bien grandota o más chiquita. Como para que estés cómodo. ¿sí? Y, o cómoda ahí y te, te asegures eh, ver bien las cosas. Porque hay veces es tan chiquito esto que no se ve mucho. O depende de la pantalla que tengas. Fenómeno. Acá abajo hay un icono de un más. Este más, si yo lo toco, me agrega una capa nueva. Fíjate. Voy a hacer más espacio acá. Más espacio acá. Una capa nueva. Capa 2. Cada capa nueva se va a hacer. Eh, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba ¿sí? si yo me pongo en esta capa y hago clic acá, me pone una capa encima de la que estoy ahora, fíjate ahí está si me pongo acá y hago una capa me la pone por ahí encima, fíjate tengo capas totalmente al pepino dando vuelta por ahí que no voy a usar así que lo que hay que hacer es elijo esta que es la capa que quiero borrar, toco acá el cesto de basura y chao, se fue, cesto de basura chao, se fue, cesto de basura chao, se fue, listo al lado de, esta, de este iconito del más, hay una flecha que te muestra que hay más opciones de esta herramienta. Hay muchas. No te vuelvas loco, no te vuelvas loca, porque vamos a usar la capa esta, que es la común y corriente, que es la capa de pintura. ¿sí? Y además, también vamos a usar lo que es capa vectorial. ¡Tatán! ¿Te suena conocido esto? Fíjate, esta, es la que tenemos acá de dibujo, es una capa de pintura. Pero también vamos a activar acá capa vectorial y a esta le damos doble clic y le ponemos vectorial enter, listo fíjate, voy a hacer un zoom para acercarme, fíjate, la capa de dibujo tiene como un lapicito y la capa vectorial tiene como unos puntos o nodos, ¿sí? los nodos son los eh, es la intersección entre las líneas o sea, es, es un punto básicamente, ya lo vamos a ver muy bien, ahora sí, fíjate Depende en la capa en la que yo me paro Es la que puedo trabajar, ¿sí? Vamos ahora a prestar la atención A lo que es, por ejemplo eh, Lo que es dibujo solamente por, por el momento, ¿listo? Acá, déjame que bajo esto un poquito Acá tenemos el selector de color Que depende del color que vos quieras trabajar Lo vas a llevar, podés modificar la rueda de color Elegir el color que querés ¿sí? no, no hay ningún problema con esto Espectacular Acá arriba Vamos a entrar. Acá arriba tenés los colores que están en uso. Tenés, estás usando color rojo. Y tenés como de reserva este otro color que está acá abajo. Vos podés cambiar los colores desde este panel de, eh, de colores. O si no también podés hacer clic en estos botoncitos, en, esos, en estos iconos. Y ya preconfigurar los colores que querés. Por ejemplo, el color de adelante. Esto se llama color de frente. Y el de, el de acá atrás abajo se llama color de fondo. El color de frente lo voy a dejar en un rojo. Acepto y ahora hago clic en otro en el de abajo y color de fondo voy a elegir un verde aceptar fíjate color de frente rojo color de fondo verde Sí, tan simple como es muy bien fíjate que eh, estas flechitas lo que hace es cambiar con qué color querés trabajar si ¿Sí? con el verde o con el rojo yo acá estoy como pasando es color, es como trabajar con dos colores eh, el principal y el secundario, ¿sí? lo vas alternando, cambiando constantemente así que fíjate, por ejemplo ahora tengo la herramienta pincel pinto un poquito y automáticamente con este toco y ya me cambia el color preparado que tenía de antes ¿sí? es una especie de forma rápida, voy a volver hacia atrás para eliminar esto con editar, deshacer o si no también con esta flecha que está acá que deshago los pasos, vuelvo para atrás, listo estoy de nuevo en cero Listo, con respecto a lo que son los, los paneles del lado derecho, eso es lo más importante. La ventana de capas, vamos a trabajar con una capa de dibujo y una capa vectorial. Ahora nos quedamos parados en la capa de dibujo. Sin embargo, fíjate que cuando yo me paro en dibujo o en vectorial, la ventana que está abajo, que son opciones de la herramienta, cambia. ¿Por qué? Porque cada herramienta que vayamos a seleccionar, nuestra ventana de opciones de herramienta va a cambiar. Fíjate, ahí elijo otra herramienta. Mira cómo cambió. Elijo otra herramienta. Mira cómo cambió. Entonces, depende de cada herramienta que yo agarro, la, la ventana de opciones de la herramienta nos va a permitir eh, modificar las configuraciones de la herramienta actual. Y eso es un tema a tener en cuenta. ¿Listo? Bueno, ahora por lo pronto nos quedamos en dibujo. Y listo. Dejamos estas tres ventanas, dejamos esta parte de arriba. Bueno, ya te había mostrado que de acá podemos trabajar con la opacidad o transparencia del color, el tamaño del pincel... Sí, podemos, podemos convertir el pincel en borrador acá también eso es como lo básico, no hay problema, ya está ahora vamos con lo importante que son las herramientas de acá a la izquierda bien, están muy chiquititas, así que las voy a agrandar un poco clic derecho sobre algún icono de ellas y acá le digo el tamaño que quiero que tengan por ejemplo le digo 48x48 es como demasiado grande, no no me gusta clic derecho y voy a decir 22x22 como para que sea bastante, bastante grande Excelente Quiero que veas que nuestras herramientas se dividen como por filas Cada fila de herramienta eh, Para que me acerque un poquitito ahí Ahí está Fíjate que hay como una especie de línea Esa línea separa esta fila de esta fila De esta fila, de esta fila Y así, así, así Cada una de estas herramientas o estas fila de herramientas Tiene como una función distinta Por ejemplo, las de acá arriba son para trabajar Con objetos vectoriales Ojo Ojo, ojo, ojo. Este, este programa es bastante amplio, bastante grande. Y también tiene la posibilidad de trabajar con herramientas vectoriales. Así que, los que hicieron el curso de ilustración vectorial, esto les va a resultar bastante conocido y encima útil. Así que, ojo con eso. Si no hiciste el curso de, de ilustración vectorial, te aconsejo que lo vayas a ver porque está bueno y es muy complementario con esto. Así que acá podemos seleccionar objetos vectoriales, escribir texto, hacer... Eh, modificar los nodos ¿sí? de lo que hacemos pintar también después tenemos las opciones de pintura con pinceles, que es lo que vamos a hacer más adelante y si no también con formas o también con pluma ¿sí? como hemos visto en el curso anterior que lo vamos a ver ahora también tenemos herramientas de transformaciones para transformar el objeto cuando traemos por ejemplo alguna foto de un dibujo nuestro para redibujar o dibujar esto nos va a permitir acomodarlo bien en el espacio de trabajo transformarlo y demás otras herramientas de degradado, de pintura y cosas adicionales que no vamos a llegar a ver todo porque las funciones son bastantes. Otras de medición y imágenes de referencia que esto no lo vamos a usar. Y esto que está acá abajo que sí es bastante importante que son herramientas de selección. Esto nos va a permitir eh, decirle al programa que queremos trabajar con ese pedacito de la imagen en particular y no con toda la imagen. Y es muy útil para cuando tenemos que trabajar, por ejemplo, con reflejo, con oscuridad, con luz, un montón de cosas. Y esto que ya lo muestro siempre de principio, zoom y desplazarse en el documento. Bien, así que vamos a ponerlos en acción. Muy bien, vamos a trabajar primero, por ejemplo, con esta herramienta de pincel. ¿sí? Pincel, como te había mostrado antes, es simplemente el pincel. Y va a tratar de respetarte... Depende cómo muevas la mano. Como mi, mi mano se mueve mucho. Fíjate que parece una cosa así como media extraña. Así que vuelvo hacia atrás para eliminar esta parte. Listo. Es el pincel. ¿sí? El pincel lo vas a, vas a poder elegir diferentes pinceles del, del panel de pinceles. Pero no es la idea ahora. Pero sí está bueno saber que puedes modificar el tamaño. Ahí lo hice más grande. Lo puedo volver y bajar. Puedo subirlo más. ¿sí? Entonces... Vas pintando como vos quieras. La otra cosa sino también es. Bajar la opacidad. Que en realidad es la transparencia. Fíjate mientras menos opacidad tenés. Más transparente es. Pero cuando lo voy pensando uno encima de otro. Va tomando como el color original ese verde. En este caso que es el verde. ¿sí? Si yo doy vuelta y cambio mi color al rojo. Ahí está. Ahora pinto con rojo. Fíjate. Más veces pasos. Eh, el rojo sobre este, esta traslucidez digamos. Más oscuro se va poniendo. Y esto está bueno. A la hora de pintar más adelante para trabajar con luces, con sombras y demás. Así que la opacidad y el tamaño del pincel es, está bueno a tener en cuenta. ¿Ok? Genial. Eso con respecto al pincel. Ya después vamos a ver más configuraciones adelante. Bueno, todo este mamarracho que hice lo tengo que eliminar. Para eliminarlo hay, hay varias formas, pero voy a elegir la más sencilla que es esta. Quiero eliminar todo lo que hay en la capa de dibujo, que no me sirve. Pero me quiero quedar con la capa dibujo porque necesito seguir pintando en la capa de dibujo. Solamente quiero borrar el contenido. Así que voy a ir a seleccionar acá arriba, el menú seleccionar. Le digo que me seleccione todo. Ahí está. Fíjate que hay como una, como una especie de linitas que van y que vienen, se mueven. Eso significa que la selección está seleccionando todo. ¿Ok? Y en el teclado del, de tu cómputo, tocas suprimir. La tecla super del teclado que es suprimir borrar. Pim. Y se borra todo el contenido. Cada vez que uses las herramientas selección, después de usar la herramienta selección, tenés que ir a selección, seleccionar, deseleccionar. Y eso lo que hace es que se vaya la selección. Y es importante que hagas eso porque si no, después nada, se te va a complicar mucho para trabajar. Así que automatizate, robotizate en que después de trabajar con selecciones, vas ahí a seleccionar, deseleccionar. Tan simple como es. Ahora sí podemos ir trabajando. Bien. Todas estas herramientas que están acá nos van a permitir pintar. ¿sí? Esta nos permite pintar, si tenés un lápiz digital, así, buenísimo. Si no, podemos usar esta, por ejemplo, que es una línea. Esta, línea. esta línea, hago clic y arrastro, y lo que me permite es dibujar con líneas. Pero mucho cuidado con esto. Estoy pintando con el color que tengo activo, que en mi caso es el rojo, y con un tamaño de acá arriba que dice 27. Si yo subo esto y vuelvo a trazar... Fíjate que ya el tamaño cambia. Entonces esto es una forma para guiarte o para ayudarte. Si querés ya empezar a hacer algunos dibujos. ¿sí? Así que deja el tamaño que más o menos te interese. Y lo vas haciendo. Igual que acá cambiar de color rápidamente con esto. O en tu panel de selector de color. bien. Entonces solamente pintamos con líneas. ya una línea por vez. Voy a seleccionar todo. Seleccionar. Seleccionar todo. Borro con mi teclado el supr, suprimir. Ahí está. Se borró todo. Y vuelvo a seleccionar deseleccionar, ahora sigo trabajando ¿qué puedo hacer? puedo trabajar con una forma cuadrada trazo un cuadrado y fíjate que se trazó el cuadrado verde con este tamaño de, eh, que tengo activo de 27, si yo lo subo pasa exactamente lo mismo ¿Sí? entonces vas como eh, combinando la configuración de la herramienta ¿ok? genial, voy a continuar también con el, el círculo este elijo el círculo Voy a cambiar de color al rojo. Y fíjate, atrás un círculo. Ahí está. Lo mismo, cambio el tamaño si quiero. Lo mismo con la opacidad. Mirá, puedo cambiar la opacidad. Subo el tamaño. Y fíjate. Y fíjate que es traslúcido. Y al ser traslúcido, se empieza a ver lo que está un poquito atrás. Porque es un poco transparente. Eso está bueno. ¿Sí? Eh, la otra cosa es que al hacer las formas siempre las formas eh, no son proporcionales, fíjate que el círculo queda medio deformado si quieres que sea proporcional o sea que mantenga la forma, deja apretada la tecla shift de tu teclado y eso lo hace proporcional, o sea que mantenga la dimensión, la proporción ahí, mirá, pim, ahí está entonces ahí quedó, genial voy a ir a Primero bajo la, el tamaño del grosor, que es muy grueso para, a mi gusto. Lo dejo en un 20 y algo por ahí. 20 y algo ahí, 25, no está mal. Y voy a borrar todo este contenido de vuelta. Yo podría borrar la capa, ¿sí? Con este tachito de basura. Pero después, siempre tengo que estar en alguna capa para dibujar. Y voy a dibujar en la capa dibujo. Porque no puedo dibujar en la capa vectorial. Mirá, lo que hago, si yo elijo la capa vectorial e intento pintar con un pincel, no me deja. Es solo para cosas vectoriales. Así que, necesito una capa por lo menos para pintar así que por eso voy a seleccionar seleccionar todo y borro porque siempre quiero dibujar acá vas a ver que acá figura rara la capa esto, esto significa de que eh, hay contenido quedó algo en, en el documento en, en, eh, en la capa está escondido vamos a encontrarlo, a ver seleccionar Deseleccionar, fíjate, es raro, ¿no? porque estas otras capas están como cuadradas y acá yo no veo nada, bueno, esto sucede por lo siguiente, agarro la herramienta de mover muevo lo que pueda existir y acá traje un pedacito <risa> que en realidad fue algo que pinté y como quedó por fuera de la hoja, existe pero no se puede ver pero por suerte acá mi ventana de capas me delató que algo había y era esto así que, nada, ahí lo borro simplemente con la herramienta de suprimir y ya está con esta herramienta mover, mover, ¿sí? movemos los elementos acá en la hoja. Igual ahora lo vamos a volver a ver. Vuelvo con la herramienta de círculo que estaba antes. Listo. Estas son como herramientas de pintura de forma básica. Cuadrado, círculo. Esta que está acá. ¿Qué hace esto? Bueno, esto que está acá es como un polígono. Lo que hace es te permite pintar. Estoy pintando con rojo, con un tamaño de 25 píxeles el pincel. Allá arriba. ¿Sí? Acá arriba dice. Esto lo que me permite es generar formas... A mi gusto. mira, Lo que yo quiero. Lo puedo hacer. Pero necesita que el, la última línea se conecte con el principio. Ahí. mira, Ahí ves. Ahí se conecta con el principio. Me indica con un circulito. hey, conectame a mí acá. Y ahí la conectaste. Cuando la conectas. Se cierra el dibujo. Y ya el dibujo está hecho. Si yo por ejemplo quisiera hacer una forma solamente hasta acá. Y la quiero terminar. Toco la tecla Enter pero siempre esta herramienta va a generarte una forma cerrada. ¿sí? Tal vez, si esto no es lo que vos querés, podés hacer lo siguiente. Con esta herramienta que está acá al lado, es prácticamente la misma, con la diferencia, ¿para qué? Toco escape para cancelar este trazado, Mira, escape. Con el color verde para que se note la diferencia. Con esta herramienta lo que hago es lo mismo, hago clic, clic, clic, voy trazando lo que yo quiero, pero cuando digo, bueno, está acá lo quiero dejar, toco la tecla Enter, y no me cierra la forma. Entonces acá ya vas viendo qué te conviene usar. Y cómo combinarlo según el dibujo que tengas. ¿Listo? Así que estas 2D eh, poligonales está muy buena buenas. ¿sí? Vamos a ir a seleccionar. Seleccionar todo. Borro con suprimir de mi teclado. Listo. Seleccionar. Deseleccionar. Por las dudas voy a ir a archivo y voy a guardar. Así me guarda mi progreso hasta acá. Listo. Sigo. Tenemos las herramientas de curvas decir Estas son muy parecidas a lo que es las herramientas de, de vectorial también. Esto lo que hace es... bien, eh, Me permite dibujar como las anteriores con la diferencia de que... Fíjate, son líneas con nodos. Cuando yo hago clic y arrastro, se transforma en una curva. Y esto está buenísimo. Fíjate, ¿ves? Porque me permite darle eh, como esa sinuosidad, esa, esa curvatura. Y si yo tuviera que hacer algún dibujo con formas... ¿Sí? Esto estaría bueno. Así que puedes darle la forma que sea. Ahí. ¿Sí? Así que está bárbaro, está bárbaro. Y esta otra de acá es parecida pero es a mano alzada. O sea, haces clic, arrastras y vas moviendo. Con la diferencia... ¿Para que voy a cambiar de, de color? Ah, mira, se me vino acá el... Ahí está, con rojo, ahí está. Eh, con la diferencia de que... Trata de ayudarte en tu trazado Fíjate que yo elijo el pincel Y hago una y hago acá una S Mira voy a hacer una, una S Una S así Queda como toda media chamuscada, doblada, media, media En cambio con este lo que me permite es Me ayuda Cuando yo hago la S, fíjate que está media fea y suelto Trata de hacerlo más sinuoso Como que la curva sea más estilizada Te ayuda bastante, está bueno, está bueno Después hay otro más Mira voy a seleccionar Seleccionar todo Borro con el suprimir del teclado. Ahí está. Seleccionar, deseleccionar. Acostumbrate a eso porque es muy común. ¿eh? Genial. Después hay otras más. Que, que también. Esta es... Eh, este es un pincel que, que te permite dar como ciertos efectos. Es un poco... Bueno, es un poco más avanzado para otras cosas. Así que nada. Yo solamente te muestro que existe. O sea, puedes acá modificar. Acá abajo a la derecha en el panel de opciones de herramienta. Eh, no sé, dice masa, arrastrar, también tenés ángulo son como, tiene como varias alternativas pero no es algo que vayamos a usar ahora y este otro, no lo vamos a usar pero es divertido, o puede que sí lo uses que se llama, mira, pincel múltiple es muy divertido tengo, mira, tengo color rojo, bien tengo tamaño 25, bien eh, y acá abajo, fíjate que dice opciones de la herramienta y está configurado más acá abajo, de cierta forma, para que achique un poco mejor el espacio de trabajo ahí Está configurado así como ves acá, mira a ver lo que pasa. Cuando hago clic y arrastro, ¡totán! es como una especie de, de mandala, ¿no? Como, como raro, es muy divertido, la verdad que es muy divertido. Y esto puedes ir cambiándolo, fíjate, puedes cambiar el tipo de, de, de forma, ¿no? O sea que sea simetría, que sea en espejo y otros más. También que te muestre el origen, desde donde parte, ¿sí? que es ese punto de ahí. Podés moverlo inclusive. Y podés cambiar la rotación. Podés cambiar la cantidad de pinceles. Porque. mira Ahora lo estoy haciendo con 6. ¿Para que vuelvo para atrás? Ahí está. Lo estoy haciendo con 6. Pero lo puedo poner más. mira le, le meto ahí 12. 12. Y ahora vuelvo a pintar. Fíjate. Uh, está buenísimo. No me digas. mira <risa> Es muy divertido. Le cambio de color. Y lo mismo. Y sigo. Y sigo. Y sigo. Bueno. Y así puedo estar todo el día. Y acá le voy cambiando la cantidad de pinceles. Bueno y así imagínate no está muy bueno <risa> la verdad que es muy divertido <coughs> bueno saco acá a mostrar origen origen así no molesta eso y este pincel está bueno podemos hacer como si fueran eh patrones es la palabra, pero en realidad sería como si fueran ¿viste, ¿viste las, pa las paredes o los azulejos de, de una pared que tiene como formas que se repiten? eso es un patrón, bueno acá podríamos hacer algo de eso para utilizarlo en algún recurso, en algún dibujo, alguna cosa está bueno, ojalá que lo podamos usar en alguna cosa mientras tanto está bueno para divertirse vamos a selección, seleccionar todo, borramos, vamos a suprimir y listo sin embargo veo que hay cosas ocultas por ahí A los costados que quedan No hay problema, lo ¿no? vamos a dejar ahí Seleccionar, deseleccionar Excelente Bueno, vamos a... Ah, mira, voy a dibujar algo rápido Como para que quede algo acá hecho Así, ponele aquí cualquier cosa, listo Y estas son herramientas, mira, de mover. Esta herramienta te permite transformar todo lo que eh, Exista en este documento En esta capa por lo menos Fíjate, por eso ahí aparecieron de repente Unas cosas Estas cosas estaban por fuera de la hoja y esta herramienta de transformar y mover me dice, che, mirá, habían cosas ahí por fuera, ¿eh? ojo. Entonces yo digo, ah, es verdad. Y esto nada, esto, esto puedes reubicarlo acá en el lugar de trabajo, acomodarlo, achicarlo, sí, ojo con esto. Mirá, ahí lo estoy deformando bastante. Para que no se deforme, deja apretada la tecla Shift de tu teclado y ahí se hace proporcional. Sería lo ideal. Y desde las puntas por acá abajo puedes rotarlo. ¿Sí? así que lo dejamos por ahí, ponele que por ahí y como lo quiero ahí, toco enter si no, quiero que se... si no, toco escape, ¿sí? ahí toco enter, le digo que sí si no con escape, significa como que no y vuelve a como estaba antes listo, ahí tenemos, fíjate trajimos todo de vuelta dentro de la hoja espectacular eh, esta otra que está acá es simplemente mover ¿sí? mueve el elemento que nosotros eh, le pedimos en este caso es solo este objeto <coughs> ¿Sí? Como estamos trabajando en la capa de dibujo, va a mover los elementos de la capa de dibujo. Listo. Y este otro que está acá, cuidado con este, porque este lo que hace es que te corta la hoja. ¿Sí? Yo estoy trabajando con una hoja de 21 por 29 centímetros. Si yo hago una selección así con esta herramienta y toco Enter, lo que estoy haciendo es cortar en ese pedacito la hoja de 21 por 29 y me queda muchísimo más chiquita, así que no está conveniente, voy a volver para atrás con este, tic, vuelvo para atrás y recuperé mi hoja, listo, genial bueno, estas otras herramientas que están acá no las vamos a ver tan tan de lleno, porque por ejemplo está el degradado, ¿sí? que el degradado simplemente es de un color a otro tal vez nos pueda ayudar en algún trabajo volvemos para atrás este icono que es parecido al de Inkscape, que lo que hace es te toma el color de referencia. Fíjate, yo ahora estoy parado en un color como violeta, me parece, no sé qué es. Y yo hago clic por acá, mantengo el clic como para ir tomando el color y suelto ahí suelto en el que quiero. Ahí está, y es rojo. Bien, entonces es como para elegir un color que ya está en la imagen. Después hay otra más, como estos pinceles de, de, de ajustes. Que, que mejoran, mejoran imagen Pero esto es para otra cosa ¿sí? no, lo, no lo vamos a ver ahora Y el bote de pintura que lo que hace es pintarte todo ¿sí? O por lo menos todo lo que le digas Ahora lo vamos a usar igualmente Estas otras que están acá abajo Son unidades son herramientas de medición Y bueno otras cosas más que tampoco las vamos a ver ahora No son muy importantes ahora Así que no las, vamos a pasar, las vamos a pasar por alto Y estas que están acá abajo sí son importantes que son las herramientas de selección Es muy importante esto Miren por ejemplo Fíjate que acá arriba tenemos un menú que es seleccionar. O sea, para que la herramienta, este, para que tenga un menú propio, seleccionar, y esté acá abajo, significa que es importante. Así que sí, es importante. Es un cuadrado en este caso. Lo que hace esto es, tras una selección cuadrada, y lo que le digo al programa es, hey, concéntrate en esto. Entonces, mira lo que pasa. Por ejemplo, yo puedo agarrar el pincel. Voy a agrandarlo un poquito con tamaño, ahí está. Y, voy, y digamos que quiero pintar acá, no puedo. Intentás, no vas a poder, ¿por qué? porque le digo al programa que se enfoque en este pedazo solamente fíjate, si hago clic acá y arrastro, arrastro y llego hasta adentro de ese cuadrado ahí sí se empieza a pintar ojo con eso, Mira, me salgo y no puedo ¿por qué? porque le digo al programa hey, concéntrate en este lugar y es de mucha ayuda para los trabajos que vamos a dibujar, ¿sí? lo mismo para borrar yo le digo, bueno, mira, hago clic acá, sí, hago esta selección y digo mira, todo eso que te dije, borralo o sea, yo lo borro, suprimir Pero todo eso que te dije Tocó suprimir, se borró El resto no Entonces la selección solamente trabaja con lo que le digas Ahí elijo esto, suprimir Y lo mismo con el círculo El círculo es exactamente igual Elijo un pedazo, suprimir Fíjate que también sale como deformado ¿eh? Lo mismo con shift Siempre sale como este, Escalado bien, digamos En Buena proporción Bien Así que Elegís lo que querés borrar, como este pedacito acá, Chau, se borró, y así con todo. Las herramientas que siguen son bastante similares. Por ejemplo, esta, fíjate que la forma, es la forma poligonal, es muy parecida a la que está acá arriba. Que de hecho es prácticamente la misma la función, o sea, clic, clic, clic, clic, y hasta que no llego al punto donde inició, fíjate que me hace como una especie de rondelito, no la puedo terminar. Si yo la quisiera terminar antes, que toco Enter, me hace el cierre automático de la forma. Y esto es lo mismo. Es muy útil porque vos le das las formas que querés. Digamos que quiero este pedazo sí el otro no. ¿Ves? Ahí está. Ahí le dije este, lo borro y ya está. Se eliminó esta parte. Seleccionar, deseleccionar. Siempre. Y esta otra que está acá también está buena porque es a mano alzada. O sea, en vez de hacer clic, clic, clic, solamente hago clic, arrastro. Y le voy diciendo, bueno, a ver, este pedazo sí. Suelto. Y se termina de hacer la selección. Y le, lo que le digo es justamente eso. O sea, ese pedazo, ¿qué? Bueno, ¿qué? A ver, borralo. Listo, lo borré. Ya está. Acá me quedó algo medio suelto. Ahí está, lo borré. Está bueno, es muy, es muy útil, es muy rápida. Está, está muy bueno, ¿sí? Tiene algunas cosas adicionales que no la vamos a ver ahora. Pero es, es muy bueno y para dibujo la verdad que nos va a venir muy, muy bien. Después hay otras más. Que no las quiero ver ahora porque ya sería como empezar a tal vez confundirnos un poco. Pero tenemos la famosa varita mágica. Que nos va a ayudar a elegir algunas cosas posiblemente. O decirle por ejemplo que nos haga selecciones a partir de un color que nosotros queremos. A ver si nos deja acá. Ahí está. mira vamos, vamos a hacer un, un ejemplo rápido. Por ejemplo voy a agarrar este del múltiple. Voy a poner un color verde. Cambio el tamaño. Ahí Elijo un amarillo Ahí Listo Ponerle que tenemos varios colores Me como marracho el dibujo pero no importa la, la, la selección de colores similares Justamente hace eso Toco con el verde Ahí está Bueno, bueno, me elige Bueno, tengo que configurar la mejor acá De lo que es eh, las opciones de acá Pero me trata de elegir los colores similares, esto tiene toda una lógica que bueno, no me quiero meter ahora y, y como dije, hay herramientas que por ahí son para cosas más avanzadas yo ahora, al usar elementos más bien básicos, no se le ve la buena función o la función práctica de la herramienta, ¿sí? así que por eso no me quiero meter mucho con estas otras, porque tal vez son, son más para otros momentos u otro tipo de recursos o dibujos, en principio las primeras no van a servir mucho las otras si llega a la ocasión las vamos a usar, ¿sí? Y aunque tal vez no las veamos del todo, te puedes dar cuenta de acá. Esta simplemente es una selección en base a curvas. ¿sí? Fíjate que se parece mucho a esta que está acá arriba. Y esta, bueno, selección magnética que también. Eh, in intenta, intenta pegarse a lo que son colores similares, pero ya son, eh, son otras cosas. Bueno, ahí se me colgó un poquito el programa. Ay, no me digas. Cosas que pasan. Fíjate. ¿Eh? yo les dije <ríe> le dije que esa cosa suele pasar bueno, ahí zafó, zafó estaba pensando mucho esta herramienta ven, algunas herramientas te requieren bastante de la compu, no responde ahora el programa bueno le, le exigí algo totalmente este, sin sentido porque tampoco ameritaba ese uso de herramienta voy a esperar a que o se cierre, o que se cierre el programa o que continúe, vamos a ver qué pasa Bien, el programa se cerró, <risa> así que lo abrí de vuelta, pero por suerte me quedó acá. Documentos recientes, documentos recientes, sino en archivo. Eh, también el reciente puede quedar por ahí. Lo abro de acá. Cosas que pueden pasar. La tecnología es así, chicos, a veces es un poco <risa> traicionera, pero bueno, también eh, puede ser por otras razones. Tengo muchos programas abiertos. Eh, no sé, la, el, el, el, el programa trata de, de resolver algo que le pedí que haga, que tal vez no tenía sentido, pueden ser varias cosas, así que no, no se preocupen, no, no es que les va a pasar a ustedes también, eh, es muy relativo, pero por eso siempre digo, <ríe> ir guardando el documento eh, y, y no fiarse de la tecnología, obvio. Bueno, muy bien. Eh, vimos la parte de selecciones y vamos a trazar algunas cositas más, sí pero antes... Fíjense una cosa, yo voy a, por ejemplo, digamos, digamos que voy a hacer un dibujo, ¿sí? voy a hacer un dibujo simple, por ejemplo, voy a elegir color negro, ahí está, voy a elegir la herramienta de círculo, tamaño de 40 píxeles, creo que va a estar bien, en la capa dibujo, voy a trazar un círculo, así nomás, algo bastante fácil, ahí está, voy a intentar ahora hacer una especie de, de persona, ¿sí? algo bastante simple, un cuellito, ponele, voy a hacer un cuerpo acá también, Ahí está, ponele, ¿eh? tampoco es nada del otro mundo. Voy ahora, por ejemplo, con este, no, con este que está acá, ¿sí? voy, a, voy a dibujar con las curvas de y ¿sí? con una pluma. Empiezo acá, clic, clic, clic, clic, clic ahí, clic ahí, clic acá, clic y arrastro para hacer la especie del hombro, digamos ahí, y acá tal vez la mano, ¿sí? con la misma herramienta, hago clic clic, clic los dedos van a ser más tipo en punta como para no complicarme tanto ahora, ahí, tin, tin, tin tin, tin y clic en el punto del inicio listo, fíjate que estoy pintando con formas básicas, ¿sí? yo les recomendaría que practiquen ustedes con lo mismo bueno, el dibujo me quedó muy abajo se me complicaría hacerle los piecitos ahora, así que lo que tengo que hacer es cambiar de herramienta agarro esta de mover, subo esto Ahí está, no iba a casi digo subo para arriba, pero es un poco obvio, ¿no? <ríe> Listo. Eh, voy a agarrar ahora este, el cuadrado de vuelta. Voy a trazar acá una especie de como de pantalón o algo así. Ponele ahí truc. Ahí está. Y ahora agarro el de las curvas. Acá curvas bezier. Ahí está. Más o menos así. No se ríen de mi dibujo, ¿eh? Ahí <ríe> sé que se están riendo unas especies de botitas ahí, ahí está fíjense que todo tiene el mismo el mismo grueso, el mismo grosor porque acá arriba en tamaño es el mismo es el mismo para todo, eso está bueno tenerlo en cuenta, bien, vamos a continuar, voy a cambiar de herramienta voy con esta que es una especie de, de trazados a mano alzada, fíjate que me quedo medio torcido ahí, pero la herramienta me va a ayudar un poquito que es tan buena y lo hace un poco más curvado, ahí está y listo, y ahora vamos con lo que es la cara y la cara la puedo hacer de muchas formas. Por ejemplo, vamos con esta idea. A ver. Vamos a cambiar de herramientas. ¿sí? Ya usé la curva Bezier, usé estas otras de acá. Vamos a usar esta que está acá, la poligonal. Con la poligonal voy a trazar acá. Clic, clic, clic, clic. Clic, clic ahí. Y ahí me gustó. Toco Enter y se termina la forma. Vengo de este lado, lo mismo. Clic, clic, clic, clic, clic, clic hasta acá. Enter y se termina la forma. Genial. Ahora vamos con los ojitos, por ejemplo. Los ojitos los, los haría con, con el círculo, Mira, Un círculo ahí. Un círculo acá. Debería cambiarle el grosor. Si ¿sí? esto me sale por el, el tamaño acá de, de, del, del pincel. Lo debería cambiar. Pero lo voy a dejar así. Y ahora la boca que podría hacerla, por ejemplo, con. Con. Con, con este. Con una curva. De acá, acá. Acá. Y toco Enter. Listo. Fíjate quedó hermoso ¿eh? mi dibujo <risa> bueno ahí tenemos el dibujo fíjense que el dibujo lo estoy trabajando en la capa dibujo que es en la que usamos herramientas de pintura no de la de vectorial que ahora la vamos a ver ¿sí? en la de dibujo listo vamos a darle un poco de forma a esto vamos a ver un poco las herramientas que vimos antes eh, Sí, ya sé, tienen razón le falta le falta el otro brazo no bueno vamos a a pintarlo de paso, lo corro. Debería achicarlo un poco para que entre mejor, no así que cambio a esta herramienta. Y ahora, desde la punta con el Shift, lo achico un poquito, lo acomodo. Listo, toco Enter. Ahí se aplicó el cambio y genial. Y vamos ahora de vuelta a terminar de hacerle el brazo que va a estar, bueno, no sé, así. Digamos que, digamos que así para el caso toco acá clic, clic y arrastro ahí está y otra vez la manito en punta, ahí está ahí, ahí, ahí, ahí, ahí bueno, para, para, tengo que hacerle todos los dedos más o menos, ahí está, ahora sí, bueno más o menos, ¿eh? más o menos lo importante es que quedó, ya está bueno, vamos a pintar vamos a intentar pintar con, eh, tenemos, primero con el balde de pintura, mira, balde de pintura vamos a ponerle un pantalón de color esto lo bajo un poco color tal vez así medio marrón acá balde de pintura en, el, en la parte del pantalón genial los zapatos podrían ser un tal vez marrón más oscuro a ver si sí, más oscuro ahí quedó pinto ahí, pinto acá genial eh, la remera de acá vamos a hacerle una especie de ah una, una camiseta argentina, ¿eh? qué les parece? se me ocurrió esa idea creo que sería más, más así me parece ahí está, no, no sé si tanto creo que es más azul eh, creo que es más ahí, a ver ahí está, no, no va a ser Messi sépanlo, se me ocurrió recién la idea listo, genial eh, los brazos vamos a pintarlos también, igual con este color ahí, lo mismo fíjate que esta intersección no, el, el, el balde de pintura no la tomó, ¿por qué? porque esta forma no permitía que la pintura entrara como si, fuere, como si fuera agua entra como agua y al ver esto no puede entrar, así que tocó acá ahí está, ahora sí pude si no lo tengo que borrar, es lo mismo, no importa lo voy a dejar así ahora, listo y la cabeza, ponele que pintemos la tipo de un color eh, cremita así, naranjita clarito, por acá ahí está, y las manos también acá, y acá listo, ah y el cuello ahí está, bueno ahí ponele que es la base del dibujo, genial vamos a hacerle algo más, que sería por ejemplo un pelo, voy a elegir la herramienta esta de curvas BCR y hago un, un pelo cualquiera así así así así clic y arrastro fíjense que no está muy elaborado pero a ver ahí ahí ahí arrastro ¡Ah, mira me acaba de pintar con el color anterior que tenía y esto es un gran error porque a la hora de pintar queda mezclado con la cara así que voy a volver para atrás Voy a poner un amarillo. Medio ahí oscurito. Ahora sí. Y ahora vuelvo a pintar. Mejor porque no me gustó cómo ha quedado. <risa> Igual tampoco me gusta cómo quedó este. Pero es a modo de ejemplo. Así que no me puedo quejar. Y ustedes tampoco. <risa> ahí está. mira, Un pelo medio extraño. <risa> Había mucho viento ese día. <risa> Hay mucho viento. Mamá. Cerró la ventana. <risa> no. Bueno. Listo. Ahora qué pasa si agarro el de pintar. Busco un colorcito más clarito. Ahí está. Y pinto. Pinto acá. Fíjate, se pintó. Esto pinta por formas. ¿Sí? Quiero que entiendan eso. Pinta por formas. Entonces, cuando la forma se corta, ya no pinta más. Por eso pinto esa parte. Si pinto acá adentro... Bueno, me pinta todo el resto de adentro. Ya acá empiezan como los problemas. Y esto para poder arreglarlo, lo que yo debería hacer es... Eh, bueno, agarro el pincel. Y empiezo a pintar un poco, ¿no? Bueno, well, y así Agrando el tamaño Tal vez sería más práctico Igual esta no es la mejor forma de, de pintar, ni la ideal Ni lo que hay que hacer, sino que Estamos tratando de hacer un, una especie de ejemplo Rápido, ¿sí? Ahí está Ya está, digamos que así Bueno, ponele Ponele, ponele, listo Solamente es a modo de ver Un poco las herramientas, nada más listo, digamos que está bien, está bien, pero quiero que sea la que me camiseta argentina bueno, vamos a usar otra herramienta mira, esta herramienta de selección agarro la herramienta de selección le pinto me quedo muy abajo agarro acá, de vuelta la herramienta de selección trazo esta parte y digo, bueno, esta parte quiero que sea blanca genial, agarro el balde agarro el color blanco y al programa lo que le digo es, hey, solamente trabajar en esta parte, eh. toco clic acá y fíjate que se puso en blanco. Bien. Eh, a ver, acá, herramienta de selección. Arrastro la selección existente. Fíjense que no tracé una nueva. Sino que con la misma herramienta de selección puedo mover la selección anterior. ¿sí? Fíjense. Si ustedes van con el mouse cerca del borde, cambia eh, el icono. Y este icono quiere decir que puedes arrastrar esta selección. Y está bueno. Porque se parece a la anterior. Así que la dejo por acá. Agarro el balde de pintura. Pinto. Me quedó media extraña. Pero no importa. Ojo con esto. La selección la mueves con las herramientas de selección. No con la herramienta de mover. ¿Sí? Son como cosas distintas. Pongo por acá. Intento pintar de vuelta. Te repito. No va a quedar... No va, a quedar, no va a quedar de lo mejor ni es lo ideal solamente vemos un poco las herramientas para entender cómo funcionan tengo una selección hecha que hay que hacer siempre selección de seleccionar para terminar con la selección bueno, es un dibujo un poco extraño pero bueno, cuestión y al fin de cuentas ahí está un poco la idea vamos con una cosa más por ejemplo, digamos que yo quiero que el pelo tenga un poco de reflejo o de color, miren lo que voy a hacer vamos a pintar ahora Vamos a decirle al programa, bueno, a ver, voy a agarrar esta herramienta de selección, otra vez, y le digo, esta zona que está acá, así, así, así, así, así, así, lo voy a pintar de otro color, así que, resguardame esta zona, y agarro ahora el pincel, ahí está, eh, listo, vamos a hacer una cosa, agarro el, primero vamos a hacer más fácil, agarro el selector este de color, este cuenta gotas, y le digo, mira, quiero este color amarillo de base, Ahora en nuestro cuadrante, en nuestro, nuestro triángulo, mejor dicho de color, nos toma el color. Fíjate, yo hago clic acá, el cuadrante cambia. Bueno, el triángulo, yo le digo cuadrante pero es un triángulo, ¿sí? Si hago clic acá, siempre busca el color de referencia que estoy tocando. Yo necesito el amarillo. Y a partir del amarillo, yo le quiero hacer una especie de reflejo. Así que lo voy a llevar hacia el lado como más clarito, ponerle que por ahí. Ahora sí, agarro el pincel. Lo voy a agrandar el pincel. Por ahí, un 127, está bien La opacidad, la transparencia, la voy a bajar Y voy a empezar a pintar No se ve mucho, ¿no? Vamos a darle más blanco, ahí, blanco Ahí se empieza a ver Y esto que estoy haciendo ahora es lo que vamos a hacer mucho en los dibujos Vamos a ir pintando a poco hasta que, hasta que se revele eh, Vamos a pintarlo con un naranjita para que se vea más todavía Ahí está Fíjate, se va a empezar a dejar ver ¿Sí? yo lo estaba haciendo con un blanco que me parecía lo mejor y si no le subo la opacidad para que se vea más rápidamente aunque en los, en los dibujos casi siempre se usa poca opacidad por una cuestión de, de de ir levantando de a poco el dibujo ponele que ahí, listo me alejo y digo bueno ponele que ese era el reflejo que quería darle, ¿sí? listo voy a seleccionar deseleccionar y ahí saco la selección y puedo seguir trabajando no te preocupes porque queda así. Yo sé que queda así. Sé que tal vez no es lo ideal. Tenemos que configurar cómo queremos que quede y toda la historia. Pero lo importante es que eh, puedas cambiar de herramienta en herramienta. Cambiar el color. Como que vayas encontrando tu forma de trabajo, ¿sí? Después vamos a ir viendo cómo, cómo todo toma forma. Quédate tranqui panqui. No pasa nada. Bueno, hicimos una especie de dibujo, ¿sí? ¿Qué es lo que yo digo? Practiquen, o sea, no tengan miedo, ¿sí? Eh, manchen la hoja, tirá, poné un color así con el balde este, vas a ver que se te pinta todo como. Eh, fíjate, ahí me pasó ahí recién, digo, che, pero ¿qué está pasando si yo creo que pintar no sé qué? Eh, se me pintó! Bueno, estas cosas pasan siempre, sí, pero hasta que no te pasen es, eh, es como difícil tal vez darte cuenta de algunas cosas. Así que bueno, eh, es practicar, ¿sí? Practiquen, practiquen, practiquen, jueguen, jueguen y diviértanse. Ya tenemos nuestro dibujo. Acá lo voy a mover un poquitito al costadito. Ahí lo voy a dejar ahí. Ya está, lo voy a dejar ahí. Y lo voy a bloquear con el candado para que no le pase nada. Ni yo le pueda hacer nada. Y el ojito que está acá lo puedo deshabilitar. ¿Sí? Como para que no moleste. Y mira lo que voy a hacer. Por el momento lo deshabilito. ¿Sí? Como para que no, no, no moleste y quede por fuera. Y ahora voy a usar esta vectorial. Uh, quedó vectorial. No, es vectorial. Ahí. Vectorial. Ahora sí. Con doble clic. Cambias el nombre. Acordate bueno, ¿qué es esto de vectorial? acordate que tenés diferentes tipos de capas ¿eh? yo tengo una de dibujo común y una vectorial bueno, la vectorial en realidad es que puedes hacer dibujos vectoriales y está buenísimo porque después los puedes pintar mirá si vos tenés una capa vectorial como tengo yo podés trabajar con estas herramientas que también son de pintura mirá esto, por ejemplo agarro este cuadrado acá y hago un cuadrado ¿Sí? voy a hacer un poco más chiquito esto un poco más chiquito esto y quiero que te concentres en la capa vectorial, o sea, pintar en la capa vectorial con un cuadrado de acá, listo y ahora voy a agarrar la herramienta esta que está acá de nodos ¿Sí? fíjate, cuando hago clic en este objeto me está mostrando un icono acá que ya puedo empezar como a, a convertir o trabajar con esto. Fíjate ya. De hecho, lo puedo transformar en una cosa media extraña. ¿sí? Y es muy parecido al Inkscape. Que tenemos que hacer un, un pasito adicional. Entonces, este objeto tenemos que trabajar. Tenemos que convertirlo a eh, algo editable. ¿Cómo lo hacemos en nuestro panel de opciones de la herramienta. Acá abajo hay un botón que dice convertir en ruta. Justamente es esto. Y si no lo encontrás. O otra forma de hacerlo es clic derecho sobre este objeto clic derecho a ruta dice mira tocas acá a ruta o este convertir en ruta lo mismo y fíjate que el objeto ahora ya tiene como estas puntas estas puntas son nodos acordate nodos los nodos es donde se unen las dos líneas sí línea 1 línea 2 y acá está el nodo entonces de este nodo puedes agarrarlo y modificarlo entonces puedes lo que tiene bueno este programa puedes dibujar eh, en vectores y después puedes pintarlo con pinceles, con sombras, con cosas. Entonces, buenísimo si tenés un lápiz óptico, lápiz digital, guá, con bambú, como sea que tengas, si es que tenés. Y si no, podemos usar estas herramientas de, de un redibujando vectorialmente y después pintándolas con sombras, con pinceles, con cosas, con miles de cosas que vamos a ver después, ¿sí? Pero eso está buenísimo como para hacer la base del dibujo y después darle forma. Así que esto de vectorial... Fíjense, por ejemplo, este cuadrado lo llevo a que se haga, no sé, cualquier cosa. No sé, algo así, no sé, la verdad que no sé. No se me ocurre ahora qué. Ponerle que ponele aquí ahí. Fíjense que acá, abajo a la derecha, tenemos estos iconos que son las herramientas similar al Inkscape también, en las cuales podemos convertir este punto, mira, toco acá, tac, en una curva, con su respectivo manejador, para que la curva sea más grande, o más chiquita, o más cerrada, o como quieras. Y fíjate que le podemos dar empezar a dar forma de lo que queremos. Así que a partir, a partir de una forma vamos creando. Por ejemplo, este que está acá, este, este, este nodo, lo convierto, mira, de acá en una recta. ¡Totán! Entonces, todo el tiempo, fíjate que ya la pintura, una vez que haces el trazado, quedó así. Deberías borrarlo, seleccionarlo, borrarlo, transformarlo. En cambio, lo vectorial, como esto, puedes editarlo constantemente y eso es genial mira lo que voy a hacer ahora voy a agarrar esta herramienta que es la curva avesier o, o la pluma la famosa pluma como le digo yo voy a elegir otro color para que se vea más esto ahí y voy a hacer cual, también cualquier cosa digamos que hago esto así no sé qué es pero bueno pinté eso esta pintura en realidad amigos amigas Perro, perra, gata, gato, elefante, elefanta, eh, nube, todo el mundo... Yo sé que se van a estar volviendo locos y diciendo... ¿En serio? Es como el momento... ¡Ajá! Exactamente. Te digo así porque es como un momento... ¡Ajá! Imagínate esto, o sea... haces una pintura, pero puedes modificarle los nodos. Mirá qué locura es esta, mirá. Yo sé que te, se están volviendo locos, lo sé. ¿Sí? Entonces... Podemos hacer un dibujo con nodos... Y después ese dibujo con nodos lo convertimos a pintura y después lo pintamos con luces con sombra con volumen con pinceles con lo que se te recontra ocurra y lo que tiene de bueno esto es que se puede modificar constantemente acordate que los nodos funcionan de esa forma ¿sí? y otra vez mira esta punta que está acá no quiero que sea una recta ahí está entre otras tantas funciones porque podemos este nodo por ejemplo ahí este está de más ¿qué hago? lo elimino ¡Ting! lo eliminé genial, y si no también doble clic agregamos un nodo o si no acá, mira, ponele que este lo convierto en recta y esto es una recta, pero si hago clic acá y arrastro, lo convierto en curva ¿si? ¿Sí? entonces ya van viendo que podríamos o podrían empezar a dibujar tanto con pinceles comunes como con nodos y combinar las dos cosas o sea, no es casualidad que tengamos capas de pintura y capas vectoriales ¿bien? así que eso está buenísimo y además, a ver voy a agarrar, eh, acuérdense que esta flechita, esta flechita es para trabajar con los elementos vectoriales, ¿sí? fíjense yo puedo, eh, en la capa vectorial, tengo el elemento este que está acá, y el elemento este que está acá sí. entonces, con esta flechita lo que hago es, muevo este elemento, o muevo este elemento, sin embargo, si yo elijo, esta que está acá de mover lo que hace es mover, todo el contenido de la capa, ¿sí? son como dos cosas distintas una cosa es mover el contenido de la capa otra cosa es mover los elementos que están adentro de esta capa es un poco, ya sé, yo ya les dije chicos, la primera clase es como aburrida, en volante, larga, densa de hecho, perdón por el tiempo, pero bueno eh, también esto lo pueden hacer ustedes probando, probando, pero hay veces que van a decir, ¿pero esto para qué era? bueno, yo acá les muestro, ¿sí? espero que hayan puesto pausa, retrocedan, vuelvan, prueben nada, así así le sacan este, el jugo a esto, ¿bien? y fíjense que cada elemento yo lo puedo editar como quiero, por ejemplo esto, esto tiene el borde como marrón, ¿sí? fíjense que abajo en nuestro panel de opciones de la herramienta podemos trabajar con el trazado o con el relleno, muy parecido a Inkscape, ¿sí? entonces el, el trazado le voy a decir que quiero que tenga un color acá así negro ponele, listo, y el relleno le voy a decir que quiero que tenga un color de acá elijo rojo, ponele ahí está, clic, y fíjate lo simple y fácil que es pintar de esta forma no te digo que es la única, no te digo que es la mejor sino que es una herramienta que nos va a ayudar un montón porque de hecho, mira, yo podría agarrar esto y decir, bueno, lo borro, ¿sí? o sea, lo elijo, lo borro con suprimir y digo, bueno, buenísimo, en la capa vectorial voy a hacer una cosa, Mira, voy, voy a agarrar, voy a hacer una, una cara ahí está, una cara eh, pero para esta, esto cuando vos haces un objeto de estas formas comunes Tienes que transformarlo, acordate. Ahí está, acá lo elijo. Acá lo elijo. Con esta herramienta. Hice el círculo. Tengo la herramienta de nodos. Y lo convierto, acordate. Acordate, a ruta. Siempre los objetos que utilices, las formas, convertirla a ruta. Y ahora sí, digo, bueno, a ver, esto quiero que sea una cara. La cara son más alargadas acá. Ponele, ponele. ¿Sí? Listo, genial. Ahora lo que quiero, lo que quiero, lo que quiero es un ojo. Si sí, quiero hacer una especie de Spider-Man, este, las curvas especiales me van a servir. Mira, me acerco, me acerco, me acerco. Hago un, un clic acá, clic acá, clic y arrastro para el ojo, clic acá, clic acá y cierro. Fíjate, me quedó bastante grueso. No sé si, a ver, elijo este objeto. Eh, vamos a intentar hacer algún cambio. Acá el grosor vamos a intentar bajarlo a un 50 sí. fíjense o sea fíjense que puedo modificar no solamente de acá arriba el tamaño inicial sino en nuestro panel de opciones de la herramienta tengo acá abajo la opción del grosor de esto que tengo recién entonces lo configuro y lo voy a dejar así sí. lo puedo copiar y pegar o puedo trazar uno nuevo voy a trazar uno nuevo sí. vamos a trazar otro ojito acá ahí ahí, lo mismo, me lo hizo con la configuración de acá arriba que tengo del tamaño de este pincel pero, si yo cambio de la herramienta acá acá está la flechita ¿sí? hay veces que me la confundo la flecha de selección de formas esta, le voy a decir que acá, el grosor sea 50 como estaba el otro, 50 ahí está, como para que me quede igual Bueno, me quedó, se, se ve un recuadro ahí, porque imagínense que tengo el programa abierto, estoy grabando, entonces me consume como mucho, eh, mucho recurso a la máquina, y no actualiza lo que estoy haciendo. Entonces se ve como un recuadro ahí en el fondo, pero después va a desaparecer, ¿sí? Eh, así que no se preocupen por eso. Listo. Y a esto lo mismo, ¿sí? Yo puedo agarrar de vuelta la herramienta esta, y con esta herramienta, esta flechita, yo puedo cambiar las propiedades. ...de este objeto, porque al final de cuentas son objetos, fíjate, ahí se actualizó, no se preocupen... ...ahí se actualizó, este ojito, recuerden, voy a hacer uno más, a ver, eh, un círculo común acá, ahí está... ...bien, ahí tengo el objeto, con esta herramienta, la agarro, clic derecho a ruta, y ya la puedo modificar la forma... ...pero si quiero modificar el color y demás, con la flecha de acá, de selección... Acá sí le digo el borde como quiero y el relleno como quiero. El borde como quiero, como yo dije, 50 de borde. El color del borde que sea verde. Bueno, un amarillo, tal vez más oscuro. Ahí ponele. Y el relleno que sea también. Lleno. ¿Qué color? Y tal vez un verde ahí. Ahí está. ¿Sí? Lo mismo. Bueno, lo mismo acá para, para la cara. ¿sí? Con el de selección acá, la cara le puedo poner... Un color como ese Spider es Spider-Man. Es como es azul, ¿no? Así, azul. Así, más o menos. El ojo. Hago clic por fuera. Ahora sí, si no me deja, clic acá en el ojo. Eh, el relleno del ojo. Si no me equivoco, es blanco. Ahí está. El borde acá. Borde, relleno. Borde, relleno. Borde. El borde es negro. También, si no digo mal. Ahí está. Y este que está acá, lo mismo. ¿Sí? Así que bueno. Nada, repito en relleno dijimos rojo ahí está bueno es así ustedes ya me entendieron creo ya ahora estoy jugando siempre me pasa lo mismo sí bueno y lo mismo chicos esto yo podría agarrarlo modificarlo ¿sí? y todo el tiempo transformarlo de hecho una vez que esto ya esté listo ¿sí? yo puedo hacer una capita nueva y ya darle, darle por ejemplo acá en esta capa nueva yo podría por ejemplo agrandar el pincel Opacidad menos, ahora ahí. ¿Con qué color? Con un color azul clarito ahí. Por ejemplo, ¿eh? ¿Sí? Apenas se está notando, pero no importa. A ver más clarito, ahí. Un poco más de opacidad, ahí. ¿Sí? Fíjense cómo voy combinando las cosas. No es lo ideal, no es lo mejor, pero es para que vean que ustedes, eh, la combinación y los elementos y las herramientas que tenemos, cómo nos va permitiendo combinar y trabajar, ¿Sí? Eh, así que bueno, a partir de acá, les repito, es un poco de experimentación y y, eso, y práctica, ¿sí? que conviven las herramientas, fíjense de vuelta. ¿eh? Esto es una vectorial, esto es una de dibujo, depende con qué cuenten ustedes y qué tipo de dibujo quieran hacer. Ahora estuvimos practicando, o sea, como jugando, estuvimos realmente jugando. ¿sí? Ya después vamos a traer un dibujo acá al programa y vamos a ¿sí? darle forma, con muchas capas, con muchos pinceles con muchas herramientas, pero van a ser estas que vimos ahora. Así que, amigos nicotecnianos, a divertirse es su momento. Ya saben que lo que tienen me lo pueden enviar a mí. Lo pueden colgar directamente, si no, en la página de Facebook. Está buenísimo, me encanta mostrárselo a todo el mundo. Y muéstrame su progreso como para que yo también sepa que van, cómo van con, el, con los trabajos. Cualquier duda me preguntan. Y nada, nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!